¿Me recuerdas? Puseme. No me nadie. ¡No te conozco! ¡Tú me conoces! ¡Soy aquel que sobrevivió! Nico. Hola. Veci mi zašto? Zašto? Za qué? Porque smo bili prijatelji. Sve smo odrasli zajedno. Mitar, Dragan, Goran, mío. mogu da nas ¿eh? Éramos amigos, pero yo tenía otros amigos. Amigos. Que Goran y sus hombres mataron. ¡Mis putos vecinos! ¿Y por qué? ¡Por mierda! ¡Puras mentiras! ¡Putas mentiras! ¿Y eso lo justifica? ¿Apuñalar a tus amigos por la espalda? Cuando todo lo que crees resulta ser mierda, haces extrañas decisiones. ¡Cómete verga! ¿Extrañas decisiones? ¿Cuánto fue? <risa> Mil <risa> dólares. ¿Mataste a mis amigos por mil dólares? ¿Cuánto cobras tú por matar a alguien? ¡Me cagaste, hijo de puta! Necesitaba el dinero. Tenía problemas. ¡Ah! ¡Eres un puto drogadicto! ¡Entonces mátame! ¡Puto hipócrita! ¡Créeme! ¡Me harías un favor! ¡Ah! Nico... Bueno... Ya vámonos... Déjalo sufrir, sabe lo que hizo... Tampoco parece que disfrute mucho de su vida... ¡Vamos!